El mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, gol, gol, gol. Es Rafa gol. Rafa gol. Rafa Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol eh, eh, Pero no lo alcanzamos a transmitir completo, pues estamos por la señal también eh, por todas nuestras redes sociales eh, a esta hora con Mauricio Arevalo, con Diego Arroyabell, y aquí Posada. Pero aquí estamos para hablar de lo que ha sido la jornada recordemos los resultados, el Medellín hoy derrotó a las Águilas de Río Negro dos goles por cero ganó el Medellín a Águilas de Río Negro el envigado ayer, ahí está, dos a cero le ganó Medellín a Águilas gol de Camerino con un autogolazo de Carlos Ramírez y el segundo gol lo hizo Jean Pineda y el otro partido es Equidad derrotó tres goles por uno a Envigado Fútbol Club ¿Y Nacional cómo va? ¿0-0? 0-0. 0-0-0 Nacional, guía a todo el mundo a andar sin... En Chatea. este momento le quiero contar que hay un posible penal que lo está chequeando el bar Sí, ¿a favor de quién? A favor de Atlético Nacional. Bueno, de pronto no lo pita porque ya le anularon un gol. Ayúdenme, el gol que anularon. Claro, mal anulado, entre otras cosas. Sí. sí, Osorio, que yo sí tengo la imparcialidad de la cual carecen ustedes, de la cual carecen los árbitros bueno, usted, me, usted me deja ver, todavía no hemos arrancado el debate. A ver, eh, le quiero decir que el debate en esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas estaremos sorteando dos premios. Uno, el reloj del equipo Atlético Nacional, Di Mario, la precisión suiza, este espectacular reloj lo voy a estar entregando entre las personas que me llamen hoy y esta camiseta del Deportivo Independiente de Medellín, también entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas 232 46 y por fuera 018-051-5015 018 5015 018 -50 este reloj Di Mario La Precisión Suiza lo están entregando hoy entre las personas que Rapa. se reporten Rapa. a nuestras líneas telefónicas Le cuento que es penal Vea, yo lo muestro de frente Esta la camiseta Bica. del bicampeón bicampeón del fútbol colombiano en la copa colombia vea muy bonita con esa fue campeón medellín. esta camiseta no la tienen sino los jugadores pero ya la tenemos aquí la vamos a estar entregando hoy entre los hinchas del medellín bueno y desde luego le damos la bienvenida a todo el personal porque volvimos a tele antioquia volvimos volvimos al canal regional Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Elkin Sierra, el abogado del superdebate de Rafa Gol Hoy de nuevo en Teleantioquia Porque volvimos a Teleantioquia Felicitaciones Rafa Gol en sus 21 años Y de nuevo en Teleantioquia Habla Fabio Rivera, concejal de Medellín Hincha del Atlético Nacional Qué rico que el superdebate vuelva a Teleantioquia Rafa Gol, continúen dándole alegría a todos los antioqueños en la narración de los partidos de nuestros equipos. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Osa Giraldo, presidente independiente de Medellín. Quiero mandarles un especial saludo a Rafa Gol y todo su equipo de trabajo por regresar nuevamente a su casa, Teleantioquia. Mi nombre es Jaime Cano Martínez, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Muy contento porque Rafa Gol nuevamente empezó en Teleantioquia su programa tan popular en el departamento de Antioquia. Bueno. 14 años en la parrilla. El canal nos alegra mucho poder llegar a sus hogares. Hoy vamos a estar hablando todavía, el partido sigue 0-0. El saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. Me toca tenerlo al 9-15 por motivos de bioseguridad. Luciano, buenas noches. ¿eh? De puñito ahí tal. Buenas noches, señor director. ¿Cómo partido? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Vamos a ver el penal aquí, por fortuna. Un compañero de aquí del canal me tiene dateado. <risa> Saluda a los demás compañeros que hoy yo voy a ver este penal. Pero... Lo va a cobrar. Ay, Jefferson Duque. Jefferson, no, no quiere. No, usted ay, no, dejar. no. El no. de los goles. No, bueno, bueno, bueno. Fuerza positiva, Duque. <risa> ay, ay, ay, a ver. Ay, ay. Voy a narrarlo. El como... imparcial. Oiga, el imparcial. Voy a narrarlo a para... el Jaime Pónde Arroche. Se prepara, Duque. La pelota en el punto blanco. <risa> Se acomoda Viera. Se está preparando Duque. Penal que puede definir el partido. Se prepara. Ahí haciendo jarritas. Hace jarritas. Mira el portero. Se prepara Duque. Va a pitar el árbitro. Pita el árbitro. Duque se. Ahí de medio lado. De medio lado. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol no Nacional, ¡e gol! ¡e gol de Atlético Nacional! ¿Qué, qué, qué, ¡Nacional 1! ¡Nacional 1! ¡Junior 0! ¡E gol de Duque! Bueno, los, los, no dice viejos, el autor? los ¿Ah? viejos de la radio estarán felices de recordar al mejor relator del fútbol en Colombia, que se llama o se llamaba Jaime Tobón de la Roche. Para él y su familia, este humilde homenaje Humilde reconocimiento A uno de los ídolos que yo tengo En esto de la radio en Colombia Gana Nacional 1 a 0 Y faltan todavía 15 minutos del partido Bueno, muchas gracias Luciano Va ganando va ganando El Atlético Nacional En la mesa de la polémica del debate Le damos la bienvenida hasta ahora A Gustavo Osorio Salazar Ganó Medellín, el bolillo el, Pasó algo en el primer tiempo Gol de Camerino. Contra Envigado hicieron gol a los 40 segundos Hoy lo no, hicieron a los 30 segundos, hoy lo hicieron a los 40. Empezaron ganando, pero les empataron el partido. Hoy, terminando el primer tiempo, hizo el otro gol, Jean ganando y ganaron 2 a 0. De principio a fin, don Gustavo, buenas noches, bienvenido. Bueno, don Rafagol, gracias. Y también le doy gracias a Dios por todo, por eh, darnos la oportunidad de estar nuevamente en nuestro canal, en Teleantioquia, porque Teleantioquia emociona. Bueno, hoy... Había que ganar o ganar, porque venía de una empatitis crónica independiente de Medellín. Había que ganar o ganar y se ganó el partido. Ahora, el cómo no me gustó, el equipo no me gusta mucho, el resultado magnífico, excelente, lo magnifico al máximo, llegamos a 20 puntos y el próximo partido contra Pasto, el próximo domingo también hay que ganarlo. Para que nos sirva el empate frente al América. Por si empatamos, hay que ir a ganar el partido. Pero si empatamos, nos puede servir el empate también frente al América, siempre y cuando se gane fre eh, frente al Deportivo Pasto. El partido del domingo será a las 3 y 30 de la tarde. Muy buen horario. 3 y 30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Ahora, dentro de lo que no me gustó Independiente Medellín, que le dio campo y pelota a Águilas, uno cuando regala campo y pelota, según dicen los técnicos. Es para contraatacar y para hacer transiciones rápidas Y difícilmente Medellín hace transiciones rápidas Juega en largo, se desprenden del balón Como quien dice, me quito el problema de encima Dividen mucho la pelota Medellín no es de los que aguante mucho la pelota Y yo sí le voy a pedir un favor a Bolillo Nosotros no tenemos mucha nómina porque tenemos Tres jugadores con COVID Al goleador, al super goleador lesionado Buletich Buletich y tenemos lesionado también al, al arquero Mosquera Marmolejo. Eso sí, Mosquera Marmolejo va a estar para el Clásico, porque ya está, ya está listo. Bueno, y, y hay otros jugadores lesionados. Entonces, ante la escasez de nómina, yo sí le pido un favor a Bolillo. Jugador como reina, no lo puedes desperdiciar. Jugador como reina, no lo puedes desperdiciar. De estos jugadores ya no se ven. De estos jugadores ya no se ven. Ahora, exígile, al hermano, que dé más en la cancha porque cuando él estuvo en la cancha, Medellín medio tuvo la pelota, medio la sostuvo con Reina, porque Reina sabe mucho con la pelota y pone a jugar a los compañeros. El Reina de hoy, claro que no es el mismo de antes, pero exija al hermano, yo no sé qué problema tiene con él. Y eso sí, Bolillo sí sabe de esto, dele cariñito también a Reina. Algo le pasa a este jugador, dele cariño. Entonces. Porque no podemos desperdiciar a un jugador de estos que ya no se ve en el fútbol colombiano y nosotros con esta escasez de nómina. Yo sí quiero ver a Reina en el próximo partido, porque es que esa pelota de punta y para arriba, de punta y para arriba, excelente el resultado. Parto de ahí, bolillo. Pero hermano, no, no, no. El juego de nosotros no es ese. Así de sencillo. No y dele, es ese el juego de dele nosotros. Tiene crédito al juez. El árbitro se comió dos penales. Ala, el justiciero hoy en este partido. Debe crédito al juez. Hermano, nos han robado tantos. Que... Muy claritos. Puñetazo de básquet sobre la cabeza de un hombre de águilas y mano en el área cuando se resbala el jugador, el jugador Ay. Andrés Calaví. Clarito los penales y el juez, el árbitro Orteguita. Llega. Muy bien, gracias. Así no a pasó nosotros, nada. A ver, nosotros señor? nos han despojado en tantos. Bueno, bueno, usted pero en usted tantos que en es entonces... el justiciero de la justicia. ¿Ese penal de ahora de Nacional fue o no fue penal? La falta es fuera del área. Entonces no fue e penal. El hombre de Nacional cae dentro del área, la falta es fuera del área. Entonces no fue penal. Bueno, Entonces no pero, fue penal. Pero, pero lo ah, cobraron. Y le, y le invalidaron un gol a Legítimo. Junior. Sí, a señor. Junior, sí, que sí, era lícito, hermano. Yo sí, no veo por señor. Dónde hay fuera de lugar. Sí, señor. Como la semana pasada también le, le, le invalidan un gol a Harlan Barrera, clarísimo, en triunfo ante la América... Y la semana pasada le, le, no le pitan un penal clarísimo en partido de empate no, pero, sea, pero lo, lo Unas esto... por otras. Sí, los señor, arbitrajes pero... sigue siendo un desastre en nuestro pero país. Pero no solamente a nivel local, mire a nivel internacional. Nacional jugó esta semana la Copa Libertadores frente a Guaraní. Ya hay un golazo que hace Alves. Nunca hace goles y marca el gol y lo anula. No puede ser. Entonces muy de mala Nacional. Gracias, Gustavo. Eh, quiero recordarle la pregunta de esta noche para los que están llamando porque van a participar por el reloj y la camiseta. Reloj de Di Mario y la camiseta del Medellín. Deben, eh, la pregunta es: ¿en qué año fueron los títulos adquiridos por Medellín en el torneo, en el campeonato de fútbol profesional? Ya lo vamos a decir, ya lo vamos a decir. La OSI la hay, sigue mostrando esa camiseta que es la bicampeona pues entre los que ahí, ya ahí, ahí. la camiseta. Para los que llamen, 232 4604 01 051 5015 Sigo saludando, sigo saludando. En la mesa del debate de la polémica, le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, Augusto. Hola, don Rafa compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, del Medellín, pues bajas, bajas fundamentales. Ya estaba hablaba de Uletich el super goleador del fútbol colombiano y le da para un mes prácticamente de baja, ¿no? Problemas en el isquiotibial. Lo de James Sánchez es increíble, ¿no? se lesiona en el partido final de la Copa Betplay Play contra, contra el Tolima, no dice nada, guarda silencio, con el dolor va a los entrenamientos, con dolor juega, baja su rendimiento por tal motivo hasta que le hacen una tomografía y le descubren que tiene un problema en la rodilla, otro jugador parado tres semanas prácticamente James Sánchez y... No había tenido sino un caso de, de, de COVID-19 en Medellín, comenzando temporada lo de Mier, que llegó con, con, con esa enfermedad, con esa infección, digámoslo así, de, de Bogotá, cuando llega a firmar contrato Medellín. Y ahora tres jugadores del Tacazo. No son titulares, pero eran alternativas para rematar bien un partido como el de hoy. El entrenamiento invisible. En no es okay. Chirra, Ma, eh, Mambo Díaz y Julián Gómez bueno increíble entrenamiento Inclusive invisible en el último entrenamiento Rafa se lesiona a Rolín que es de un nivel bajísimo pero iba a ser titular y se lesiona y entra entonces acelera la entrada de Víctor Moreno que fue uno de los jugadores importantes hoy en rendimiento sobre todo en el juego aéreo Medellín viene en defensa me parece que es difícil que a Medellín con esa estructura defensiva que tiene le hagan gol eh, aunque dos tiros libres espectaculares que salva el arquero volando sensacional Luis Arney Vázquez, pero mantiene ese orden, esa estructura defensiva. Y en la rueda de prensa el mismo Bolillo dice sí, definitivamente estamos tomando determinaciones erradas al finalizar las jugadas ofensivas. Tenemos que mejorar muchísimo eso en el tema de cuando estamos llegando al área rival nos estamos equivocando para poder... Hoy pudo haber ampliado el marcador en unos contragolpes que tuvo el Medellín. Pero, en fin, de todas maneras, me parece que en ese tema defensivo, en la táctica, se sigue defendiendo bien Medellín. Rafa, a esperar cómo evolucionan los jugadores. Y recuperarlos y a ver cómo encara el torneo de lo que en estos momentos resta. Ya estaremos hablando de Atlético Nacional porque particularmente pude ver el primer tiempo, partecita del segundo. Y bueno, hay conceptos sobre ese sí, Rafa, punto Atlético Nacional. Vamos una interpelación. A ver, ahora, ahora que eh, Augusto hablaba de tres jugadores con COVID en Independiente de Medellín. Es que el COVID no se ha ido. Vea, acabo de pasar por la 70 y la 70 está pero llena, no hay ni por dónde caminar a esta hora. Los hinchas de Atlético Nacional en todos esos negocios allí, sin tapabocas y sin nada. Ojo, en muchos países como Brasil hay rebrote y aquí estamos pero relajadísimos como si no pasara nada. ¿Mm? Yo pido otra interpelación. A ver, señor. Si sí, cuando parece. el COVID afectó a Nacional era entrenamiento invisible, mm. porque así lo dijeron públicamente en los espacios de Rafa Gol. Ahora, ¿será que también los muchachos de Medellín tienen entrenamiento invisible mal hecho? Andan relajados, andan Debe rumbados ser. para que les dé COVID, porque cuando pasó el Nacional, era entrenamiento invisible era que de pronto era en entrenamiento invisible. Entonces cabe la pregunta, ¿los del Medellín no tendrán entrenamiento invisible? De un jugador indisciplinado, ah, ¿no? Bueno. Como era Gustavo es Torres, que... de una indisciplina ah, total. Ah, yo no he dicho no. que fue. No, no, no, estoy yo no he dicho recordando, fue el, nombre, no, estoy recordando ah, el nombre del jugador. No, fue jugador, el que lo dijo. Y agrego No, visto, esto, Rafa. no agrego sufrió eso, COVID, ya. Rifle Andrade, <risa> sufrió pero, COVID, todo. Nacional tuvo que enfrentar un partido final con América, con todo el equipo con COVID. Pero, y eh, dijeron en esa oportunidad vea, que de pronto, hola, no voy a decir a la sino hola para que no se enojen, de pronto, hola, era problema de entrenamiento invisible. Entonces, cabe la misma pregunta, ¿será que ahora Chirri y compañía andan haciendo de las suyas en las calles? Yo no sé, pero agrego esto, agrego esto, hasta que la vacuna no se dé, no podemos relajarnos porque nos aparece, mire, en Europa que toman tantas precauciones y hay rebrote, y hay rebrote. Y en Brasil sí que lo hay. Entonces, nosotros no podemos relajarnos y pensar que ya el COVID se fue. Bueno. Por eso lo tengo a 9.15 a ustedes. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a Don Elkin, la voz. Hola, don Rafa Gol. Saludo, rompecostillas para usted, compañeros, internautas, televidentes. Somos Rafa Gol Radio, televisión e internet. A propósito del Deportivo Independiente Medellín, sí, y seguramente uno le pregunta al hincha, y hasta si me preguntan a mí, claro, yo prefiero los puntos sobre el jugar bien en este momento. ¿Cómo está la situación en la tabla de posiciones del fútbol colombiano? No nos olvidemos que Medellín lleva cuatro partidos consecutivos empatando, y eso de empate en empate no se clasifica en ningún campeonato del mundo no jugó Medellín hoy, pero ganó y por lo menos hubo efectividad de los jugadores del equipo rojo de Antioquia, sabe que he sido de los que he cuestionado Arboleda lateral de Medellín y Gutiérrez porque habitualmente en los equipos de la famosa Rosca Paisa, los laterales sí que salen a atacar y yo los veía Arboledado y me parece le fue bien Hasta lo cambiaron de posición en el segundo tiempo Ante la lesión de Gutiérrez Y Gutiérrez tuvo que ver en el gol Pero yo no sé don Gustavo y con mucho respeto ¿Qué cambio de decorado le dio Reina a este independiente Medellín cuando entró Reina y el equipo rival Siguió con el balón, usted habla que es más Estético Medellín, yo no le vi la estética Reina, la verdad no se la vi Es un jugador con muchas condiciones, nadie lo niega pero le falta esto. Y es convencerse que es muy buen jugador y que debe ser la guitarra número uno porque no tiene un jugador que, lo, que le respire la nuca diciéndole, vea, yo puedo ser titular por encima de usted. Punto uno, punto dos. Y ahora lo van a ver, porque la gente sigue preguntando, ve, eh, Medellín cambió de técnico, llegaron nuevos jugadores. Se Uf. ha enfriada, se ha enfriado la posibilidad. Para que el equipo se venda. En este momento está muy frío el tema. Que y algunos que hablaban por la fábrica que estaba de humo, caliente que cerrar. el tema. Sí, señor, la fábrica de humo la cerraron. Oiga. De Atlético Nacional, señoras y señores, sabe que me parece que el técnico no acertó. Hablo del trámite y por lo que vimos en el primer tiempo y, y algún aspecto del segundo. En algunos jugadores, porque cuando Nacional enfrenta al Junior, estos muchachos del Junior se convierten. Y Teófilo Gutiérrez, que viene expulsado, desde el primer minuto empezó a joder, a molestar, a meter pierna fuerte. Y hay jugadores, lo digo abiertamente, abro y cierro comillas, y me disculpan los internautas y televidentes, que se estaban orinando en la cancha por Atlético Nacional, jugadores que no son para este partido. Tomás Ángel, que va bien, futbolísticamente hablando, me parece le quedó grande el partido. Es normal, porque no, pero... es un equipo junior que entra con todo. Otros como Cabal que le está peleando la posición a Vanguero, me parece, lo hace bien. No me gustó el primer tiempo de Nacional, pero es lo mismo, sin conocer cómo fue el trámite de Nacional en el segundo tiempo, el triunfo es muy importante. Y Rafa, ¿usted se imagina lo que se pierde o deja de ganar Nacional en este momento? Porque, mire, Nacional gana en Copa Libertadores, que no es un triunfo bueno, es muy bueno, porque se gana por dos goles de visitante, no le marcan gol y termina en el Atanasio independiente del rival. Y hoy enfrentando a Junior sería una taquilla por ahí, mínimo, mínimo, para 1.500, 2.000 millones de pesos en dos partidos para el verde. Pero así está el tema. Como dice don Gustavo, mientras la 70 está llena, atestada de hinchas de corazón, el periodista en nosotros esperando, por favor, déjenos entrar al estadio pero, pero, cuando tenemos raro, todos ¿no? los elementos de bioseguridad. Van a dar señor? 8 minutos de reposición. 8 minutos ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Ocho de Si sí, sabía o no, 8 sí, sí, minutos. Sí, sí, sí. Si quiere, y ahí, eh, eh, Eso es récord, <risa> eso es récord de, del fútbol colombiano. 8 minutos inventó el arbitrico que va a salir bien envainado. Porque a Junior sí si le hacen caso en la Di Mayor. ¿Sí? A Junior sí si le paran bolas en Di Mayor. Y está dando ocho minutos a ver si el Junior o, alcanza a empatar. Ocho pues... minutos también dieron en el partido Tolima Jaguares para que ganara Tolima. No, es que sí. son increíbles. Vea, hombre, ¿y por qué ahora están protestando? Porque la hinchada de Nacional está en la 70. Pero es que ustedes son bien ladinos. Cuando Medellín fue, jugó también la final dijimos, de, la Copa, de la Copa Colombia dijimos, la igual, 70 igual. No, si estaba prestado no y nadie habló del sí, COVID que claro, no se ha ido. Sí nadie habló de que no. De, ¡No! Esta es la emoción de la hinchada. La hinchada está efervescente. Pero hoy sí, la hinchada no, nacional no, no. no puede estar en la 70 porque hay COVID. No, no, no, no Pero, no, no, pero no. qué tan jodido no hagas discursos no, 20 no, julieros no, a esta no, hora no, que no te queda bien. No, porque nosotros no lo, no no lo dijimos. No lo dijeron sí, lo jamás. Dijimos. No lo dijeron jamás. Que, y además le exigían al alcalde que abriera el estadio se, para que la hinchada de Medellín campeón. Te arruinamos porque te mostramos claro, las grabaciones. La grabación sí lo dijeron. No lo dijeron. Claro, y pidieron que se abriera el estadio para que la hinchada de Medellín entrara a la Vuelta Olímpica. No lo pidieron. Sí lo pidieron. Yo creo que usted no fue ese día, porque Entonces, se está preparando para la vacuna, porque usted está en primer lugar de los vacunados. Yo, yo creo que usted ese día no fue. A mí, a mí todavía no me van a vacunar, yo tengo 98 años. Es que no lo, no lo estoy ocultando, ni lo estoy Llame negando. Su EPS. Ni le he cometido a la sociedad ningún delito por tener 98 Llame años. A la EPS. Yo no lo estoy negando. Y mañana voy a ir a la EPS a protestar porque ya yo tengo derecho a mi vacuna. Pero eso no obsta Sí. Para mirar cómo son ustedes de la Lino. Cuando hay en Medellín COVID ¡Hala! Ese es un problema tan grave y tan serio Cuando la hinchada de Medellín va a dar la vuelta olímpica ¡Abran el estadio! Que no pasa nada Y yo ahí hay, hay cuatro peludos En las 70 hinchas del Nacional Hoy sí es un pecado sí. Ah bueno, perfecto, a eso me quiero referir A eso me quiero referir Hay cuatro, cuatro mil peludos Oiga rápido. Espera saludos saludo a Juan Diego Ya terminó el partido Juan A ver, bienvenido Juan Buenas noches muy buena noche Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes y toda la gente que nos ve a través de las plataformas digitales de Rafa Gola al aire. Todavía faltan tres minutos, tres minutos para que esto termine en este compromiso que ha sido bastante accidentado, pues aquí estamos coordinando la transmisión de radio y precisamente uno de los, de los temas que ha sido muy álgido fue la, la expulsión de chelson Mosquera y ese rifirrafe que hubo con Didier Moreno, con Teófilo Gutiérrez, ha sido un partido bastante accidentado. Pero con el bar, mire, por fortuna se logró observar ese penal que cometen sobre Gerson, Gerson de Jason Perea y sanciona el árbitro del compromiso a través de la ayuda del bar. Y aquí va ganando Nacional el partido, ya faltan todavía dos minutos para terminar y estamos a la espera de cómo va a finalizar esto, porque está Junior con todo ahí apretando el equipo de Barranquilla. Con este resultado, Rafa se sube Nacional al sexto lugar con 21 puntos y es una posición bastante pues ya le da un poquito de más respiro a los dirigidos por Guimaraes pero acá, en este partido se han medido muchos niveles de jugadores donde han tenido algún protagonismo algunos, otros se les ha dado ya minutos mire que son 90 minutos que se le entregaron a, a Jonathan Marulanda me parece que ha cumplido el lateral eh, también lo tuvo Cabal fue retirado de la del, del terreno de juego para ingresar a Banguero porque es más fuerte, necesita más fortaleza en marca, el equipo Atlético Nacional, y eso es lo que ha logrado sostener este partido, aguantarlo porque está difícil y esos tres puntos son de oro para los dirigidos por Guimarães. Bueno, gracias Juan, estaremos más adelante porque ya está por terminar ese partido, creo que le falta un minuto y medio, Uy, Luciano tiro, se estaba de rodillas ahorita, ya, ya se volvió a sentar. Tiro libre peligro sí, <risa> bueno. si hubiera no lo cobres <risa> a ver González, venga eh, volvamos al Medellín y ahora nos metemos en el cuento nacional apenas termine el partido, porque hoy ha jugado a Medellín, pero hay un hombre que estuvo ausente y, y aquí queremos presentarlo en el programa, Agustín Buletis lesionado, hace falta, pero hoy Mucha ganó. falta, ¿Ah? mucha falta. Hace mucha falta, pero hoy ganó Medellín sin Buletich y así habló Buletis sobre cómo va su lesión con Don Elkin, la Bob. Goleador del fútbol profesional colombiano, don Agustín Buletí. Señor, como me le va, me place saludarlo. ¿Y qué pasó, hombre, con esa lesión que tuvo que, infortunadamente, lo va a sacar de las canchas unas semanas? Bueno, gracias a Dios, bien contento por lo, el presente que estaba teniendo en lo futbolístico. Lamentablemente tuve la, la molestia en el isquiotibial esperando la, la resonancia y los resultados que, ojalá Dios quiera arrojen algo que sea pocos días para poder otra vez estar con el equipo. ¿Usted por antecedentes en cuanto a lesiones ha tenido pocas en el fútbol y de gravedad, o me equivoco? En muscular así, la primera vez que me pasa, he tenido obviamente molestias normales que, que nunca me sacaron de, de las canchas por mucho tiempo, entonces para mí es algo nuevo, pero, pero bueno, con muchas ganas de ya de volver. Me imagino que en su historial es de los mejores momentos que ha tenido, porque mire, actual goleador del fútbol colombiano, un referente del Medellín. Sí, exactamente, me estaba sintiendo muy bien eh, en todo aspecto, en lo físico, en lo futbolístico, en lo mental, estaba muy contento de, de estar en una institución como esta, con el grupo que se estaba formando, con el cuerpo técnico, con, con la gente del club que, que me trajo, entonces creo que sumando todo eso hace que el rendimiento sea bueno. Oiga, finalmente, ¿qué le dice al hincha de Independiente Medellín? Porque claro, usted no... no, Pues le tocaba cuando llegaba aquí a la ciudad a ver esas tribunas rojas de hinchas del Poderoso y seguramente ese jugador número 12 a ustedes les hace falta al entorno. Pero al final, ¿qué le dice ese hincha al Medellín que lo han acogido bien al equipo y a usted? Bueno, que estoy con muchas ganas de, de poder convertir goles con la gente en el estadio. Que en lo personal estoy muy feliz y que bueno, con el tema de la lesión voy a... A estar las 24 horas del día pensando en recuperarme para estar con mis compañeros, pero ahora apoyarlos porque confío mucho en ellos que, que van a, a ganar estos partidos, a lo mejor en los que yo no pueda estar. Abogado, ¿cierto? Estamos en proceso, todavía no está el título, pero si Dios quiere es un, un objetivo. Claro, un amigo mío del grupo no lo va a decir, ¿quién está pensando en separarse? Que lo llame a usted, que Dios lo bendiga. No, no, que busque otro mejor porque es un tema delicado. Es por molestar, hombre. Señores, este es el Superdebate, el programa diferente a todos. El ganamos, partido. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Que se enoje Junior! ¡Que se enoje el Escuadrón Rojo! ¡Ganamos! Y ahí seguimos en la peleadera vital ganar este partido. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos y lo ganamos y ahí seguimos metidos. Está encima, ahí seguimos metidos. Está encima la gente de Junior sobre el árbitro, ¿no, Luciano? Claro, claro. Están encima. Están enojados. Eso, eso, eso va a ser tema polémico. Primero porque Junior marca un gol legal. El gol de Junior ilegal, el de Teófilo Gutiérrez, lo anulan y después el VAR, y el VAR le anula el gol. Y después el VAR le valida un penal a Nacional que dicen fue afuera. Y el, y el tipo lo pitó y el VAR lo pitó. Entonces, eso con razón está bravo la gente de Junior. Eso era polémica esta semana. Bueno, pues tanto le han robado a Nacional. A sí, pero Junior. lo raro es González a esta hora celebrando. Yo pensé que no, ya le habían dado sí el título a Nacional. No, usted dice... Que usted partió no celebra, que Cierto. celebra títulos. Y aquí eso... Yo dije, hermano, algo U pasó pues. Usted ¿Ah? festeja, yo, y, y le adelantaron el título ah. a nacional. Y sabe por qué ah. lo hago? Porque como usted festeja el robo que le hicieron hoy a Águilas, no pitándole dos penales. Ah, y yo no que le lo regalaron los goles. Y los goles no los regalaron. usted no tengo no. derecho a festejar. No, no, a la no, usted a derecho a si derecho bueno, hablar, si nos hubieran regalado los dos pues goles. ¿qué no fue usted, lo peor? Usted no dijo eso, ni Velosa dijo eso, ni Lavo dijo eso. Así como ustedes, Así como ustedes festejan dos goles que le ro, dos penales, goles no penales. Puede que lo metan, puede que no lo metan, pero pítenlos pues, pítenlos pues. Qué falta hicieron hoy en esa cancha del Alberto Grisales. Ese par de paladines de la justicia, llamado. Ya está más interesante en el partido de Medellín que Nacional. Wilma Roldán se limó que Nacional Pérez. No. Ese par de paladines de la justicia Roldán y Pérez que no le pitaron un penal a Nacional ante Águilas ¿Qué falta hicieron hoy cuando Águilas le tocó ver cómo no le pitaron dos penales? ¿Quién fue el gol del verde, hombre? ¿Quién fue el gol del, del señor verde? señor Duque? Afortunadamente, don Rafa bueno, gol en entonces, nuestra transmisión de Internet entonces, la gente puede adelantar ganamos, y devolver ganamos. el programa a... Pido ¡Ganamos! la palabra, perdón, pido ¿Listo? la palabra. Entonces qué, ganamos. Pido la palabra. Qué? Cuando ibas a, a el narrar, ganamos. ganamos. Señor coordinador, cuando iba a narrar el gol dijo, hoy lo va a cobrar Duque, no se sí. lo va a sí. Ve ahí, Gol, gol de Duque. Ganamos. ¿Lo hizo don Luciano. No, al final dijo Duque. Duque, dijo gol de nacional. Sí. Y el nombre del autor lo tenían volatado. Ganamos el partido. <ríe> Digan que, que les dé la gana, busquen los a la victoria, pero no la pueden negar. Ahí está. Ahora, que demande Junior, a ver qué pasa. Le doy un dato. Que demande Junior, porque si Junior demanda, Nacional puede demandar el partido con América, que fue un despojo. Ya, pero qué vergüenza. Que fue un despojo. Ya, qué vergüenza, con un partido con VAR. ¿Eh? Porque el de Águila no tenía VAR. Y el árbitro se lo puede equivocar. Tan... Pero eh, aquí que... equivocarse el VAR y los, los no, penales de Águila... Los pito yo, que soy tullido y que no puedo pitar. Y que tiene 98 sí. años. Y que tengo 98, 98 años. <risa> yo los pito. Claro que ustedes muy ladinamente se chuparon. Y les dije yo... yo habló el justiciero, claro. Claro que habló el justiciero. Fueron dos penales tan claros como el Alberto Brisales. ¿Cómo sin bar? Eso se tiene que pitar. Si el árbitro es justo, si el árbitro tiene una mediana noción... Si no tiene ninguna mala intención, pítese penal. Y si Junior va a brincar, tiene todo el derecho a brincar también el dueño de Águilas, el señor Fernando Salazar. No entiendo qué tiene que ver Junior Oye, que, con Águilas. Que águila. que, que, sí, que proteste el señor de Junior. Claro, Yo creo que también, claro. claro si bueno. Junior protesta, bueno. tiene derecho a protestar Fernando Salazar. Bueno. Perfectamente, está en su derecho. ¿Sabe quién va para Junior? Yo creo que vos te alegraste por el gol de Nacional... Porque me dicen que es prácticamente un hecho. Esperemos. Hoy con la derrota de Junior con Amaranto perea muy complicado que siga Amaranto. Y llegaría tu protector, don Juan Carlos Osorio, al Junior de, Junior? de Barranquilla. ¿Qué rey, Así Junior? que a partir de la otra semana no vas a decir gol del verde, sino gol del Junior, muñeque burro, no, porque amas a Osorio. seré, ser, ser. No lo querré, porque mi corazón tiene un suelo, un solo dueño. Mi corazón, mi pie, mi alma. Es todo este colorcito, vea. Es negro, todo de este negro, colorcito, vea. Negro, Ah, Junior. Es algo, yo, de este reloj, colorcito, reloj, vea. Este, Pónchenmelo aquí, vea. De verde, este colorcito, reloj verde. De este colorcito, eso, ese soy yo. Pero, si no somos nosotros, pues que sea Junior. Pues que sea Junior. Y no creo que Juan Carlos acepte y se para aquí Bueno. Eh, perfecto, señor González. Vamos a hacer la pausa comercial. Y ya regresamos acá al superdate para... Terminar el tema del Medellín y de Nacional, porque el Nacional ganó el partido. Eh, hay alboroto en la gente del Junior porque dicen que el penal no fue penal. Y el gol de Junior, que anuló el Bar, parece que es un gol correcto. La pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. Con la familia G, familia Doña Rosa. Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar.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 de Medellín y un gusto poder ver a Rafagol, el equipo en el debate en Teleantioquia, nos vemos todos los domingos por la noche. Saludos, le habla Raúl Giraldo, un saludo a toda la buena hinchada independiente de Medellín saludando a Rafa Gol por su reinicio en el programa de Teleantioquia y a todos sus colaboradores recuerdo a Rafa Gol cuando comenzó haciendo publicidad en el colombiano y el diario mundo, felicitaciones. Luis Carlos Ochoa Todón, diputado de la asamblea departamental por el partido liberal mi más sinceras felicitación es tanto a Rafa Gol, como a Teleantioquia, como a su gerente, por la posibilidad que le brindan de tener este excelente programa de nuevo. Un abrazo, Dios los bendiga. ¡Bor, bor, bor! Proseguimos en el superdebate. No olvide este debate de lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, a través de La Voz del Río Grande, 910 AM, en Medellín y las plataformas YouTube, eh, Rafagol Linares por Facebook Live Rafa Gol al aire y en nuestra emisora virtual nuestra emisora online www.rafagol.com bueno eh, vamos a ir sacando las conclusiones del juego del Medellín para entrarnos en el triunfo hoy de Atlético Nacional 1 por 0 frente a Junior de Barranquilla sus conclusiones del partido Luciano el mismo Medellín lo mismo de Medellín dos llegadas a la puerta dos goles y de ahí no se atrevió a más. Que conste que uno los goles fue autogol, ¿no? Sí. Fue autogol. ¿El primero? El primero. ¿Ay, no a vale? Los, a los 40 segundos, no, <risa> sí vale. Solamente eso falta eso, que diga, por, no, ese autogol por no vale. eso Por eso estoy diciendo, el un justiciero. centro que tiraron, el hombre, de, el hombre de Itagüí, perdón, el hombre de Río Negro, cabecea muy bien, porque cada cabezazo Qué golazo, tan espectacular, no. y después estuvo a punto de meter otro, y el otro fue una media distancia de Pineda, y pare de contar. El resto a defenderse a ultranza, a reventar la pelota, a sacarla de cualquier manera. Yo no vi el perfume de Reina por ningún lado. ¿Qué es que con Reina hay otro aroma? ¿Aroma de qué? ¿Aroma de qué? Jugador intrascendente. Intrascendente. Pero Medellín ganó, ganó muchas gracias a los muchachos que metieron los goles a Ramírez del, del Río Negro y a Pineda del Medellín. Oiga, pero bueno, parece, eso, ¿sí? parece que le ha dolido más ese autogol a él que a, que a Ramírez. ¿ah? Le ha ¿sí? dolido más a él no. el autogol que a Ramírez. ¿ah? ¿Por qué será? Oiga, vea, esto es muy sencillo, mire. No es lo mismo entrar faltando 15 minutos cuando nadie ya corre y uno está en la cancha y uno se puede apersonar de la pelota, pero ¿a quién se la entrega? Si todo el mundo ya está jadeante, ya no quiere saber nada del juego. Yo quiero ver a Reina es Entrando porque estos jugadores no se pueden desperdiciar, que estos jugadores están en vías de extinción, Esta clase de jugadores como Reina, entonces dele cariñito Bolillo, reina ¿Por en porque vea, yo le voy a decir una Colombia. cosa Bolillo, yo le voy a decir una cosa Bolillo, <ríe> si no te hubiéramos visto con tus equipos jugar bien a la pelota, con juego, con buenas transiciones, con buen toque, pues... Diría uno, ¿para qué exige eso? Pero es que los equipos de bolillo se han caracterizado por eso, por el buen juego. Entonces nosotros queremos ver otra cosa en Independiente Medellín, no jugadores que se desprendan rápido de la pelota, que no quieran saber nada de ella, jugando en largo nomás, que nadie la tiene, que nadie la toca. No, dividiéndola tanto. Un equipo partido por momentos en, en donde pusiste dos volantes de contención y yo no los vi, ni a Luaiza ni a Juan Carlos Díaz. Entonces, no, queremos ver otra cosa. Ahora, excelente el resultado. Partiendo de ahí, lo primero es el resultado, porque con ah, ese resultado, Medellín vuelve resultado. a los ocho y, y tiene 20 puntos. Eso es importantísimo ¿Y dónde está el cómo? Eso, eso es importante. ¿Dónde está tu famoso eso, eso, cómo? Es, eso es importantísimo. Pero a mí, no me gustó el partido, no me gustó el juego. Así es, sí, sí. Bueno, Rafa, a comparación de partidos anteriores, por ejemplo, contra Equidad Medellín mejoró muchísimo a pesar del empate eh, eh, contra el equipo bogotano. Hoy me parece que no hace un fútbol fluido ofensivo, pero que defensivamente se guardó muy bien. Eh, no sé si escuchará el programa de radio o nos verá por televisión bolillo, pero yo, una cantaleta, hay que pasar del 4-1 al 4-2 y en efecto hace 15 días pasó el 4-2. No. Dije yo, no más mier por la izquierda y quitó a Mier de la e inclusive lo quitó de la titularidad, hoy porque Boletín se, se, se lesionó y tuvo que dar la mano ahí a Mier, pero sin ninguna trascendencia, realmente Mier tiene que seguir bajando qu kilos, muy gordo está Mier en esos momentos. Eh, lo otro, que la lesión de Germán Gutiérrez afectó al Medellín, doblemente, no vuelvo y lo digo, porque se sintió incómodo sobre el sector izquierdo Juan Guillermo Arboleda, y le tocó el peladito de 18 años, eh, Mosquera, marcar la, el sector derecho. Esperamos que cuando gustó, medellín, se recupere Medellín, dos jugadores titulares, varios que están lesionados, y hombre, va a ser otra cosa más diferente. Pero por el lado de Juan Guillermo llegó el gol, ¿no? Entonces, sí, no, eso... pero, claro, pero realmente muy incómodo se sintió allí Juan Guillermo, fe, cuando, tenía, cuando lo, lo atacaba, mi estimado sí, lógico. Eh, no es lo mismo jugar en la posición de uno que ir a hacer un reemplazo. ¡Señor la Bo pues hombre rafa aquí se logró lo urgente por encima de lo importante y lo urgente era ganar porque este campeonato del fútbol colombiano como está de apretado y sigo insistiendo los puntos que ha dejado escapar medellín en las últimas fechas era para ganar se logró lo segundo mire que se marcaron dos goles medellín no tuvo muchas aproximaciones de gol pero hubo eficiencia de efectividad por el porcentaje de opciones versus goles dos goles y ojo que se marcaron dos goles sin buletís. Es que Medellín así como ha tenido a San Mosquera, también ha tenido a San Buletín, marcando siete goles. No me gustó el trámite, sigo insistiendo. CFB, se ve feo Está Medellín con y con resultar. respeto para la gente de Águilas Doraz, que es un equipo poco tradicional y pequeño en el fútbol colombiano, que Águilas tenga el balón mucho rato, sobre todo en el fútbol colombiano, que Águilas tenga el balón mucho rato, sobre todo en el segundo tiempo, que Medellín le entregue espacio y pelota. Medellín se ve feo, pero ganó que es lo importante en este momento, pero sí que se tiene que mejorar, y sigo insistiendo, hay mucho conformismo en la gente de Medellín. Bueno, Empezando por ustedes que están felices con la presentación, hoy sí no vale el cómo, hoy sí, para mí lo importante es el cómo, no, vea, y hoy el no, cómo no de no Medellín hables, es muy pobrecito. No hables, pues. no hables de, la soga, de la soga en la casa del ahorcado, porque Nacional con esa banda que tiene, tampoco es que juegue muy bien. Para que partamos de ahí, está jugando para, que que usted, está está jugando para que nos digamos que las verdades, usted que está tan justiciero, para que nos digamos las verdades. Pero sí está jugando más y mejor que el Medellín. Hoy Junior, hoy, junior le domino el Yo primer no tiempo. Yo no domino el partido. Bueno, Estamos de bueno, acuerdo en robar déjeme, el partido déjeme, a Junior, dime. pero tiene más fútbol nacional bueno, que Medellín. Vamos, Ni vamos. siquiera haga la comparación, ya, ya pues, se, cierro que no el te tema. queda bien. Cierro el tema Ni siquiera haga la comparación. Voy a cerrar el tema del Medellín y pasamos a Nacional. Pero lo hacemos a nombre de...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 Bola. acepto que me equivoqué veo la repetición la falta es dentro del área, ah, dentro del área. la confusión es que fue eh, <risa> fuera de la raya de, de, de la zona de la pasó a usted le pasó lo de Kung Fu lo sí. confundieron me, me equivoqué me equivoqué me equivoqué pero igual ganamos no me correcto. equivoqué Luciano no se preocupe que el que quiere un beso busca la boca y ya ver a ver vamos a Juan Diego Juan Diego espere a ver eh, tenemos a Juan Diego Arroyave. Juan Diego, ¿fue o no fue penal? A ver, porque aquí tenemos la duda, como no estamos viendo el partido, porque estamos en, pro, en programa, entonces Luciano lo estaba viendo ahí por el celular, pero queremos ver, ¿fue o no fue penal, Juan Diego? Mire, Rafa, es una jugada confusa, pero mire que es que el árbitro no fue, no fue. toma dos acciones dentro de la misma jugada que hay penal. es que el remate de Duque le pegue en la mano a Inestrosa, y esa la analizó el árbitro, y luego se vio la, la, el agarrón de, de, de, del, del jugador, Mena, el jugador eh, Dita sobre Perea. Eh, Jason Perea y se ve muy claro se ve clarísimo el agarrón entonces tenía doble opción entonces él, él, él sancionó había, había penal por donde hubiera y lo sancionó, ¿cuál sancionó? es lo que no sabemos, pero que se sancionó el penal lo cierto es que este partido muy accidentado con muchas agresiones terminó con reyerta en el vestuario nacional, todos querían ir sobre Jason Perea no, eh, el partido terminó mal, pero por fortuna los tres puntos son de oro para Atlético Nacional. Aquí viene la jugada, don Rafa Gol. Hay penal, claro. Cogen en el área a, a Gerson Mosquera. Penal claro, lo que pasa es que Luciano, como la tecnología lo, Luma, no, lo, sé tomaron, si le... lo no, no sé si le pasaron una calculadora y vio que estuvo fuera del área, pero hay un penal clarísimo no, a no favor de Nacional. Lo pitó bien el árbitro, ahí estuvo bien. No, y adem además no Guayas somos, que era fue son perea, perea, que son, son dos. Perdón, negritos, perea, perea, pero perea, muy perea. muy distintos los pero dos. González, vea, Entonces dice... yo me confundí porque, como, como, como la televisión insiste por salvar a Junior. Recanto a la acción sobre la línea del área pequeña, la del portero, ahí se confunde uno, ahí se, porque la televisión está enfermorizada, esta hora diciendo que, <ríe> que hubo Roberto, como hubo Roberto, América 2, Nacional 3, y ahí también hubo Roberto y nadie dijo nada, no nadie fue, dijo nada, no fue ahí amor. también hubo Roberto. Porque el tercer gol de Arran Barrera fue totalmente legítimo y nadie dijo nada. Pero, pero, pero, lloren lo que quieren llorar. ¿Qué hacemos pues? Ya, Gonzalo, pero, lloren. Pero, pero Robert, le, le corrijo, el Roberto fue América 3, Nacional 2. No, no, no. Nacional 3, América 2. Que oficialmente quedó 2-2 pero justicieramente fue 3 a 2, ah, lo fue 3 a 2, oiga, ya, ya, con do, oiga. un gol de Harlan ah, Barrera. Ah, que ya el lo resultados morales, Entonces, es? ese es el resultado moral, no, no pero, es moral la, pero tan... la Di Mayor dice que el partido quedó 2-2. Por eso, eso la Di Mayor tiene que decir hoy que el partido quedó 1-0, es que es por otra. La Di mayor tiene que decir hoy que el partido quedó no, uno No, cero. no, el partido debió haber quedado 1-1. Uno, uno. ¿Qué hacemos, 1-1 pues? Junior ¿Qué hacemos? Nacional. Ah, por si eso, usted es justo, usted, señor va a decir es justo, 1-1 que quedó, quedó el partido. Sí, no, y si somos justos, de... Aguila vio patear dos penales, que, que ese no se no los pitó el señor Ortega. ¿O no? ¿O no? ¿Se dan cuenta cómo están de chupaditos? Si no fueran penales, estuviera aquí regados como verdolaga en playa estuvieran regados alegando fueron tan sabes? claros los penales hoy que le quitaron a águilas que no dicen nada guardan silencio sepulcral así también lo hicieron en la transmisión calladitos calladitos pues bueno un... y el tolima en la final no le pitaron una mano clave ¡Eh! de Beckenbauer de <risa> tampoco se la pitaron. Así que no hablemos de, ah. de Robertos y de Regalitos, mm, porque el pontuario bueno. es grandecito. Bueno, señor El Gonzalo. pontuario es grande. Y el prontuario... Sí, Ay, no vea, vea, vea, ¿no hable Rosario. de prontuarios que... Le, le revivo por allá está una Copa Libertadores. Mejor ah, sí. no, dicho, sabe ah, sí? que de oh, los sí, trapitos, sí. guardados no se, ¿Sí? no se van a sacar saque los trapos. Saque la Copa ah, ah, sí, no Saque sí. los trapos al suelo. Pero igual hora. la ganamos, cosa que ustedes no, va, no van a ganar jamás. Ah. Por los siglos de los siglos, su equipo no será campeón no, ya, de Copa ah, Libertadores. Jamás de los amases. Bueno, jamás ya, ya, lo ya. Lo ya. Por. Indisciplinado. Cuando... ¿Y usted también? Bueno, no, cuando ganemos la Copa bueno, Libertadores Robertico. y usted esté en la tumba, bueno, para usted. Bueno, ya, ya. Así es. Es. Vaya, dígala, a Giraldo para, para usted. usted. Ya que por la usted. compre bueno. como la compró Nacional. diga a Giraldo que la compre también. Bueno, como, usted. La bueno, como la compró Nacional. Bueno, los los usted, según usted. Ya, ¿qué tal? Tengo los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. ¿Cómo fueron los resultados? De la jornada del fútbol. Arranca, Lucio. Eh, Cáliz 0, América 2, La Equidad 3, Envigado 1, Ay, Envigadito <coughs> Mial. Tolima 3, Jaguares 2, Pasto 1, Petrolera 0 y Patriota 0. Ay, le pusieron a Millonarios un calendario tan bacano. Patriota 0, Millonarios 2. Águilas Doradas 0, Medellín 2. 2 para Medellín, Águilas Doradas siga, 0. Nacional 1, siga. Junior 1. Cero, cero, Bucaramanga, cero. Bucaramanga y Caldas juegan mañana. Y Deportivo Pereira y Chico juegan el martes y habrá VAR en este partido porque ahí está el que se va a ir a la B. Bueno, eh, tenemos la tabla de posiciones, Cirujano. Primero, Tolima, 23 puntos. Cali, 23. Tercero, Santa Fe, 22. Millonarios, 22. Luego, Equidad, 22. Sexto Nacional, 21. Séptimo Jaguares 20. Octavo Medellín, 20. Noveno América, 19. 18, perdón. Y décimo Junior con 17 puntos. Vamos al lugar número 11 del fútbol colombiano. Pasto acumula 15. Lugar 12, Bucaramanga, 12 unidades. Patriotas tiene 10. Envigado tiene 8. Águilas, 8. Calda, Chicó. 16 y 17 con 7 unidades, Pereira penúltimo con 6, Petrolera el último con 6 unidades, 3 perdón, 3. Próxima fecha, la o? Jaguares enfrenta la visita de Águilas. Uy, bueno ese juego. Jaguares Águilas, envigado ante Santa Fe Junior, recibe la visita del Deportivo Pereira. Once Caldas enfrenta al América de Cali y Deportivo Independiente Medellín Local ante el Deportivo Paz. Será el domingo a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Bueno, seguimos. Cali recibe al Tolima Millonarios a Nacional. Qué, ¿Qué también, Será el domingo a las 8 ah. de la noche Millonarios Nacional. Eh, Patriota La Equidad y Petrolera contra Bucaramanga. Bueno, bueno, ahí estaban los resultados de la jornada y eh, voy con Juan Diego Arroyave para que nos dé las conclusiones de lo que ha sido ese partido tan accidentado al final termina... No, esto fue accidentado de principio a fin. De principio a, a fin. Imagínense que porque al Junior minuto, pegó. A, lo, a, a los dos minutos le pegaron una levantada a Harlan Barrera para ablandarlo, como siempre es costumbre el Junior. A los tres minutos 20 levantaron a Sebastián Gómez y ahí empezó un degeneramiento, pero no mostró tarjetas del árbitro. Y después vino y una falta que no tuvo nada que ver con las anteriores, y le mostraban amarilla a Mosquera de Nacional. Entonces, creo que el partido desde que inició fue con muchísima fricción. El partido realmente tuvo una temperatura muy alta, muy fuerte, y el árbitro debió haber es amonestado y haber expulsado en el primer tiempo. Don Juan Diego Arroyave, lo escuchamos, sus conclusiones y qué en qué paró todo al final. Lo más importante es que ganó Nacional. Una luz, un partido muy luchado por los dirigidos por Alexandre Guimarães, pero con todo lo que ha pasado, mire que es que sigue tocando las alarmas los arbitrajes en Colombia, porque cómo le saca amarilla a Jason Mosquera por una falta cuando le han hecho una falta más grave a Sebastián Gómez y al mismo herrán Barrera en el inicio del compromiso. Uno dice, miran con el mismo rasero, pero que tengan en cuenta también a la hora de sancionar y a la hora de mostrar los cartones a quién se los están mostrando. Pero lo cierto fue que terminó el partido, eso se fue a la gente del Junior buscando a Perea, porque hubo un encontrón fuerte con Germán Mera, y Germán Mera salió muy eh, con una herida en la, en la frente, y eso terminó, terminó así el partido, pero con tres puntos de oro para el equipo Atlético Nacional. En el juego, importante lo del segundo tiempo, con el ingreso del rifle Andrade, que ganó un poquito más de tenencia de pelota en los volantes Atlético Nacional, y eso le permitió que Junior no reaccionara tanto sobre el arco de la y Quintana. Después del gol de Jefferson Duque, vino el equipo y estuvo en, eh, tratando de buscar por la media distancia Junior, sorprender al gobernador de Nacional. Bueno, Pero gracias se Juan, y eso eh, es voy, para Juan para eh, Se nos acaba el tiempo, tengo eh, finalmente tengo eh, la pregunta, eh, Unidos por Antioquia, en ¿cuáles fueron los títulos de... ¿Qué ha conseguido el Deportivo Independiente Medellín? La respuesta la tiene el presidente del equipo de Deportivo Independiente Medellín, don Daniel Oso, y muchas gracias por la camiseta que nos obsequió para el día de hoy. Don Daniel, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola, ¿qué tal, Rafa Gol? Para recordar los años gloriosos de Independiente Medellín, 55, 57, 2002, 2004, 2009 y 2016, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia, está bien dateado como hincha del poderoso de Antioquia, los seis títulos en liga, porque en Copa también Medellín acaba de ser campeón de la Copa Colombia con Hernán Darío Gómez. ¿Cuál es la actualidad del medallo? ¿Cómo está independiente Medellín? Primero le pregunto la parte administrativa. Bueno, en la parte administrativa yo creo que venimos trabajando fuertemente desde las gerencias, consolidándolas, trabajando en equipo. Es muy importante que la gente recuerde que nuestro trabajo es un trabajo en equipo para poder tomar buenas decisiones. Eh, lo otro es financieramente, venimos muy golpeados desde el año 2019, el tema de la pandemia también fue un tema muy complejo. Ese año hemos hecho un, un esfuerzo sobrehumano para sostener un equipo competitivo, traer al profesor Hernán Darío, eh, técnico mundialista, pero realmente ha sido complicado, yo creo que el fútbol mundial viene atravesando temas difíciles, económicos, nosotros no somos la excepción y allí estamos, necesitamos gente en el estadio rápidamente para ir revertiendo la situación. Esta nota la hicimos eh, previo a la jornada del fin de semana donde Medellín ha tenido cuatro empates consecutivos, ¿cómo analiza el tema? Porque eh, hay una frase que estamos hablando, ahora usted decía eh, pues nos parece igual entrar de primero de octavos, pero debe haber exigencia, o ¿cómo analizan esa relación? Sí, claro, nosotros hemos venido trabajando muy de la mano del profesor Hernán Darío, respetando su trabajo como director deportivo, él es el que tema las decisiones deportivas, eh, alinea las, eh, el equipo cada partido, y hemos sacado unas conclusiones, algunas más importantes que otras, pero pensamos que en este momento el, el, el torneo es benévolo, Benévolo porque pueden entrar ocho equipos y para nosotros en este momento es lo mismo entrar de primeros que entrar de octavos, pero necesitamos entrar. Claro, señor, que Dios lo bendiga. Usted y yo tenemos algo en común, <risa> que no. somos antioqueños. Ah, el, ah, peinado, el no, peinado. No, no me, peinado, me peinado. recuerde eso. Se me están cayendo los últimos pelitos que tengo, no, hombre. No, ¿Ah? no, tranquilo. Usted sabe que. Algún tratamiento para eso. No, ¿no? cuando uno gasta las cosas. Se notan, hay gente que es muy peluda. Somos pensantes, eh, usted, somos pensantes. Usted la acudió, yo pero pues, usted y yo tan... nos, nos persinamos así. Don Rafa Gol, esta sesión se llama Todos Unidos por Antioquia. Gracias, Don Elkin, la voz. estamos ya en el cierre. Por favor, ¿me regalan un número? ¿Quién me regaló un número? El número 209. 25. El número 25 corresponde a Don Efraín Piedraíta, vive en el barrio La Floresta, Allá están viendo el programa seis personas, dos hombres, cuatro mujeres. El 200. El número 200 corresponde a la señora o, no, o señorita Lady Monsalve y vive en el municipio de Itagüí. Allá están viendo el programa siete personas, cinco hombres, dos mujeres. Eh, vamos... Eh, vamos con vitrinazos, Luciano tiene Sí, vitrinazo? señor, al maestro Fernando Chica en su cumpleaños, a profesores y alumnos de la Escuela de Fútbol Talentos en el barrio Campo Amor. Andrés y Matías Arboleda en Colanta, Wilder Castro, presidente del Consejo de la Ceja. A Henry y a Rodrigo Herboleda en La Ceja, Antioquia, a César Andrés Plaza, a Jorge Palacios, a Giro Donas y Miro Jiménez. Para don Fabio Humberto Rivera, observemos la imagen. Él no tiene los 98 años de Luciano, pero él dice que él se va a vacunar. Para Wilson. Eh, Luis Fernando Beltrán cumplió años el viernes 12 del barrio Caicedo de parte de sus hijos y sus nietos un saludo muy cordial vitrinazo para don Hugo y Freddy de Gorras Curazao. un saludo muy cordial y me dicen aquí don Luciano tiene 98 años pero se ve muy entero <risa> se ve como decía ¿no? <risa> bueno eh, tengo vitrina para la gente de Soy Digital la gente que nos diseñó este set tan especial eh, para Juan Diego Álvarez Baena, Juan Diego Álvarez un abrazo, lo mismo para Diego Molina y para Juan Carlos Corrales, el popular cachorro ahí a la gente de Soy Digital Juan Diego ya fue, tiene vitrina Juan Diego o no Aquí estamos Rama, claro que sí Saludo especiales para Ricardo Valderrama allá en el rincón francés y para don Carlos Silva en el club social y deportivo Belén San Bernardo que hace un buen trabajo con la escuelita de niños bueno, de esta manera llegamos al cierre, al final final del super debate. Agradeciéndole a todos los gente, No olviden la repetición en YouTube y en eh, eh, las plataformas. El super debate está cerrado. Feliz noche, pero todo recuerden las palabras del salmista: En paz me acostaré y así mismo inmundo Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir con fe. Dios les bendiga y un abrazo para nuestra un Aria.